Son amigos del pescador, nuevamente de aquí la feliz Mar del Plata, los saluda Sandocan en esta oportunidad para mostrar una pesca algo muy entretenida, le denominamos la pesca de media altura o pesca de variada, es aquella pesca donde el crucero está a la vista de la costa, dentro siempre de los 10 kilómetros, sea en la zona norte o en la zona sur, acá es abundante la cantidad de especies que podemos lograr entre corvina, pescadilla, brótola, pespalo, catullo... Bueno, una infinidad de, de variadas que día tras día estamos practicando y donde muchas de las familias pueden acercarse. Hablamos familia porque vienen los chicos, vienen las mujeres, vienen los padres vienen los principiantes y también aquellos que quieren llevarse mucha cantidad de especies en este verano que recién comienza. Así que estamos invitando a todos ustedes a participar en esta pesca que les denominamos de mediodía o de media altura para todo lo que es el verano y tiene un precio promocional. Tenemos tarifas para grupos familiares, si suben cuatro pagan tres aproveche esta oportunidad y los esperamos.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 o el Instagram Escualo Oficial.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 Este verano Vamos a pasar de todo Para este lado Para acá Y esto es lo que tenemos con los amigos Que vieron de San Luis Variamos Mira, llamamos, me y pasamos por Usando Calle.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 Gente del Pescador TV, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad estamos para presentarles un chiche nuevo para la pesca embarcado de mar. Es un excelente reel rotativo. Tenemos únicamente de manija derecha. Izquierda no hay. Un reel que tiene un cierre automático de traba con la manija. Ven cómo voltea. Es el liberador del, del carretel. Acá y ahí está, recoge es un reel que tiene mucha mucha potencia tiene una recuperación de 3, 6 en 1 ustedes ven que yo giro rápido la manija y el devanador camina muy suavemente carretel metálico tiene una capacidad aproximada de 350 metros de nylon 60 una hermosa pizarra para la corrida de los tiburones, los salmones todo eso para divertirse Así que es una cosa que realmente lo tienen que aprovechar. Por el programa del Pescador TV, escuchen, 18.600 pesos, ¿ok? Inexistente, no se lo pierdan, muy buen reel, tiene repuestos por el momento, después veremos.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 Eh, todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, eh, iluminación, linternas, faroles, eh, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el reel Abu García Silver Max. Este reel, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vuelves a hacer el descuento del 20% por contado efectivo de transferencia bancaria, te quedan 31.680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 ¿Cómo están amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sarnocan en este verano que recién comienza y vamos a tener muchas, pero muchas oportunidades de capturar tanto estas especies que estamos observando ahora que son aquellas denominadas de profundidad donde las capturamos entre los 50 y 60 metros nos referimos específicamente al salmón, al almero aparece la chernia, también junto a ellas, ya en muy poquitito más, vamos a tener este, el desove del abadejo, una de las especies muy buscadas también en la profundidad, y vamos a tener, aparte de lo que ustedes están observando ahora, el ingreso del pelimón, el tan preciado pelimón, una de las especies más remisas y más buscadas por todos aquellos que se dedican a la parte culinaria y en especialmente la, la actitud deportiva que tiene en sus capturas, el pelimón normalmente entra con el bonito y la anchoa de banco, son distintos tipos de especies, no son como estas que estamos observando ahora, es una pesca que se hace exclusivamente con artificiales y bueno para que tengan un conocimiento más amplio es una especie que come aproximadamente a 4 o 5 metros de profundidad y a unos 40 kilómetros por hora así que pueden imaginarse cuando toman un cebo la corrida que hacen bueno, pero volviendo a lo que estamos eh, haciendo ahora, esta es una pesca de profundidad, estamos acá entre los 50 60 metros buscando lo que es este, mucha cantidad de de meros, de salmones por dobletes, y están aptos todos aquellos que quieran participar tanto los chicos a partir de los 12 años como los mayores hasta los 100 años, en esta oportunidad tuvimos dos personas grandes, una de 82 años, quien disfrutó junto a nosotros esta modalidad de pesca.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 piden que nuestro oso pie de la pantalla eh, por algún modelo u otro por algún tamaño, si buscan algún modelo en particular también nos pueden escribir eh, así que bueno, igual cosita nos saben que abonando en efectivo tienen descuento abonando en tarjeta de crédito tienen cuotas sin interés así que bueno, nos esperamos como les hemos mencionado tenemos carpita gallera auto -armable. vamos a mostrarle lo fácil que es armar una carpita de esta sacas de su funda Apoyan en el suelo, verán que tiene una columna central, las patas hacia los extremos y las extiendan y simplemente tienen que levantarlo, acomodarlo un poco y levantar del violín del centro para que extienda la estructura hacia arriba. y ahí les queda la instrucción armada, como pueden verla. Es un armado de 3 segundos, súper rápido. Van a desarmar lo mismo, extienden hacia abajo. Lo no cierran y van a levantar las patas como hicieron al principio. Y ya les queda la carpa por la vuelta. Una persona, un joven, cualquiera lo puede hacer en menos de 10 segundos El fin de la carpa particular. Así que bueno, saludos. Bueno, amigos, bueno, vamos a mostrar una novedad que entró recientemente en nuestro mercado: luz para poner en la gorra. Fíjate lo que es el tamaño que tiene: va con unas pilas chiquitas, obviamente LED. Lo colocamos en la gorra y ahí prendemos y apagamos. Prendemos y apagamos. Está súper práctica para poner en cualquier gorra para nuestra pesca nocturna, ideal o cualquier actividad al aire libre, ¿no? por supuesto. Después, bueno, eh, en linternas de cabeza, como decíamos, o mineras, hay un montón de modelos, fíjate, así tenés algunas con 5 leds, donde tenemos algunos que alumbran en, más en la zona y otros que son más concentrados para alumbrar más lejos, algunos tienen un zoom que lo podemos regular para alumbrar más lejos o alumbrar más cerca, y ahora te quería mostrar esta que entró nueva en este, en este caso por ejemplo que tenemos toda una tira de micro led ¿sí? que lo que alumbra es impresionante ahí la vamos a encender ahí tenemos 100% esto lo que alumbra es impresionante 50% y después tenemos si no una led una luz led concentrada que alumbra más lejos sí que también tenemos para regularla al 50% y después la apagamos Aparte tenemos una función que donde prendemos y lo colocamos ahí en, en, en la función en verde, tenemos un sensor que cuando le pasamos la mano nos prende la luz que, que ahora ya hemos seleccionado y después la volvemos a pasar y se apaga. Esto es muy práctico, ¿por qué? Porque lo tenemos colocado en la cabeza, entonces no tenemos ni que estar buscando el botón. Pasamos la mano, cuando lo necesitamos prendemos y cuando no lo necesitamos apagamos y listo. Mira, mira, mira, doblete. Mira, que doblete de menos. Pero... Que doblete, ahí no más. ¿Cómo te está pasando acá? Bien, medio cansadito, viste Tachicado. 82 pilulios, un ejemplo acá ¿eh? el hombre Muchas gracias por venir No, por favor <ríe> ¿Vamos Ey, a seguir pescando? Gracias a usted por ayudarnos Bueno, ¿Vamos a seguir pescando? Sí, vamos, a ir. vamos por más entonces Bueno, durante todo el año estuvimos transmitiendo y mostrando todas las pescas que podemos hacer aquí en Mar del Plata. Ahora queremos referirnos al día de Navidad y el próspero año nuevo. Queríamos desearle a todos ustedes, amigos televidentes y a todo el equipo del Pescador, que pasen unas muy, pero muy felices fiestas de todo el equipo aquí de San Ducato.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 como Pesca Mijael. En Rincón de Milbert tigre, el arco iris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 Ya estamos entonces en viaje hacia la albúfera de Mar Chiquita y vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lisas en malas condiciones climáticas. ¿no? En poco tiempo más les vamos a estar mostrando cómo llegamos al pesquero Juan y Juan en la albúfera de Mar Chiquita. Estamos llegando al destino kilómetro 473 de la ruta 11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 nos abre la tranquera y entramos.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 En Ensenada Iberizo, Teo de Micheli y Francisco de Micheli te invitan a pescar bagres de mar. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora. Totalmente equipada. Comunícate con Francisco al 2215 89 18 o con Teo al 221-3620713. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagres de mar y bogas.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 o visitar www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Hola amigos, bueno hoy queremos mostrarle un poquito lo que tenemos en reposeras disponibles en nuestro local disfrutar de tanto la playa como la quinta como cualquier espacio al aire libre estos modelos que son de la marca Calypso de industria nacional de excelentísima calidad ¿sí? por ejemplo este que tengo acá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 Copo la cansada. Ahí viene otra. Tenemos dos que no se junten. Vamos todavía. Pescadores. Llegamos a fin de año, yo soy Eduardo Gambini, corresponsal del programa Del Pescador TV. Hemos compartido eh, un hermoso año, espero que hayan disfrutado de las notas que hemos hecho. Y bueno, desearles una feliz Navidad, un buen comienzo del año 2023 y que por supuesto, nos encuentre pescando nuevamente. Muchas felicidades. Buenos días, eh, yo soy Miguel Gonella de acá de Villa Cañas. de Pesca y de Arla Luisa. Estamos en Laguna de la Zoraida hace unos cuantos años ya. Eh, quisiera desearles felices fiestas a todos mis colegas, amigos y clientes. Y que el año que comienza llegue plagado de paz, pan y trabajo para todos. Muchas gracias. Bueno, desde el, el equipo de Zona Pesca, de parte de todos los integrantes, queríamos desearles muy buenas fiestas. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Gracias por compartir este año con nosotros. Esperamos que los años venideros sean mucho mejores. Un abrazo. Amigos, se nos va un año más. Y bueno, queremos agradecerles. A todos los seguidores, televidentes, este, todos los que nos siguen también por redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Grupo de WhatsApp, en fin, a todo el público que nos ve y nos hace posible tener este programa al aire, por supuesto a los anunciantes que nos han acompañado durante eh, todo el año, agradecerles y bueno, decirles felices fiestas, que pasen linda Navidad, un próspero año nuevo. 2023 que se le cumplan sus deseos y que tengan mucho pique, eh, humildemente tratamos de seguir haciendo el programa aún en condiciones difíciles, pero bueno, nos gusta esta pasión, así que bueno, nos vemos el año que viene con mucho más del Pescador TV.